Un fuerte abrazo, mi amada, mi amado, que ya estás con nosotros en mi devocional diario de hoy 26 de abril. Gracias, gracias mil por estar en este momento con nosotros. Y bueno, pues el tema, el tema de hoy, no hagan el mal que ellos hacen. Oh, no hagan el mal que ellos hacen. Es interesante, ¿verdad? No ser el mal. Bueno, vamos a, ver a, a el libro de Judas, eh, en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver eh, qué nos dice el Señor a través de su santa palabra. Y bueno, pues nos vamos al verso 20. ¿Qué te parece? Aquí en Judas, capítulo 1, del verso 20 al 23. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben de decir. Fíjense qué, qué interesante nos dice aquí. En el libro de Judas, porque aquí está hablando de cuando tengamos la necesidad de orar, que dejemos que el Espíritu Santo nos diga lo que debemos decir. Que sea más bien una oración inspirada por Dios, para poder tener esa comunicación con Dios más perfecta. Pero eso dice, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial cuando oren. O sea, qué importante es que tengamos la confianza total y absoluta en el Señor. Creo que nos dice bastante bonito aquí en este libro de Judas. Y pues, eh, mi amado, mi amada, hay que orar con fe y en el Espíritu y en el Espíritu Santo. Ok, vamos al verso 21. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios. Mm, hermoso, ¿verdad? Confíen todo el tiempo en el amor de Dios. Y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. ¿Cuándo va a ser esto? Que cuando sea ese día de nuestro Señor Jesucristo que nos dé la vida eterna, cuando Él venga por su pueblo, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando Él venga a rescatarnos de toda la inmundicia que hay en este mundo, porque vaya que si hay inmundicia en este mundo, mis amados. A veces no, no nos quedan palabras para expresar tanta cosa podrida que hay en los seres humanos, en ese tipo de mentalidades y de actitudes y de acciones, ¿verdad? No tengo que decirles mucho al respecto porque usted sabe lo que hay en, en su país, en la ciudad, ahí donde se vive. Mejor vamos al verso 22. Dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Fíjese que qué interesante es esto. Hemos recibido muchos correos... ...a través de los videos que tenemos en YouTube... ...y nos piden, nos piden que les ayudemos a orar... ...para tener esa relación más perfecta con Dios... ...y esa es la seguridad de su salvación... ...cuando nosotros estamos orando de la manera correcta y adecuada... ...pero como gusta lo que dice el verso 23... ...rescaten a los que necesitan salvarse del infierno... ...y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos... Qué importante es esto, rescatar los que necesitan la salvación del infierno O sea, que no vayan al infierno, donde va a ser de tormento eterno Para quienes, para los que no están en Dios y no tienen la salvación Pero tengan mucho cuidado de no ser el mismo mal que ellos hacen O sea, diciéndonos el Señor a través de este libro de, de Judas Por favor, háganlo lo que tienen que hacer, mas no hagan lo que ellos hacen Ayúdenos a que salgan de esa situación en la que se encuentran pero ustedes no hagan lo que ellos están haciendo. Interesante, muy interesante lo que nos dice aquí Judas en el capítulo 1 del 20 al 23. Vamos a orar, ¿qué te parece? Mi Dios, le adoramos, le bendecimos. No cabe duda, Señor, que su palabra es eterna y es santa y es poderosa y tiene enseñanza a través de ella, Señor. Ayúdenos a entender y a comprender, Señor, ese mensaje que usted tiene para con nosotros, para ayudar a los necesitados y por sobre todas las cosas, los que necesitan de la salvación de su alma, para que no vayan al infierno, Señor, a estar allá con Satanás por toda la eternidad también. Ayúdenos, Señor, a ser sabios y prudentes para poder ayudarles a que ellos no caigan en el error y vayan a estar en el infierno ardiente, donde el fuego nunca se apagará y donde siempre estará el dolor y la aflicción allí. Padre, bendiga a los que están con nosotros en este momento. y cada persona que vea este video, Señor, que usted le ayude a no hacer lo que los demás hacen, pero sí a hacer y llevar a la vida eterna a aquellos que sí quieren saber más de usted, mi Señor. En Cristo Jesús, aleluya. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi amado, y espero que este video tú lo puedas compartir, sobre todo con aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas.